Soy Marta Luceli Torres Montoya. Soy artesana de quien Quindío. Hace 20 años eh, me dedico a la técnica de trenzado en fique y telar vertical. Nosotros vivimos del turismo. Por las circunstancias actuales nuestros productos no han podido salir al mercado. Necesitamos de tu apoyo. Gracias.